poco está en cualquier lado de la cual bienvenidos a otro capítulo de chile and create el día de hoy nos encontramos en la localidad de epuyen así es dejamos de atrás Skell, esto se ve bien esto se ve bien Dejamos atrás a Esquel Ayer no filmamos nada Nos dimos el gusto de no filmar nada en la ruta Y hoy no amanecimos adentro de Leica Sino que amanecimos adentro de esta preciosa cabaña Ayer cuando llegamos pasamos por la Secretaría de Turismo Y surgió la posibilidad de quedarnos aquí por un par de días Cabañas La Alameda un lujazo, un lujazo, son enormes para nosotros, pero está súper bueno poder estar en un lugar súper calentito con duchita y todos esos beneficios que tienen las casas de hoy en día, ¿no? La idea del día de hoy va a ser a recorrer, a <risa> recorrer un poco los alrededores de Puyen, ver qué podemos hacer. No vamos a ir al lago, que es una de las cosas como más visitadas de acá, sino que eso seguramente lo vamos el día de mañana. Vamos a mostrarles un poquito más todo este hermoso complejo que nos rodea y después a la calle Si hay algo que nos caracteriza es que nos gusta disfrutar de las casitas y arrancar tarde no sé si tarde es casi la una de la tarde pero aprovechamos y en la mañanita ducha caliente unos mates increíble gente pasar a levantarse tener su tiempo el espacio para ducharse ahorita caliente poder calentar el agua del mate y no tener que desarmar toda la cama pequeños grandes lujos que uno se da cuenta que son grandes lujos cuando pasa a vivir en un motorhome igual Leica, te elegimos toda Siempre. la vida, sos una máquina que nos lleva a todos lados Y a cumplir nuestro sueño de vivir viajando y recorrer lugares increíbles Ahora vamos a ir a un lugar que me hace mucha ilusión ver cómo es Porque me parece como medio extraño, así que ahí le vamos Estos son los lugares que más nos gustan, que aceptan perritos y podemos venir con la rupa Estamos a punto de conocer el templo budista más grande de la Patagonia Cuando empezamos a bullear un poquito acerca de Epuyen, encontramos este lugar Ahora nos vamos a enterar un poco más de qué se tratan con este primer cartel informativo, pero ya de por sí es bastante llamativo, es bastante pintoresco y nos interesa saber cómo es que llegó a este lugar. Y ahora, ¿cómo seguimos el video? Es la pregunta. Ir ahí abajo hizo algo en nosotros. No sabemos bien qué fue. Puede ser que haya algo plenamente turístico atrás. Puede ser que haya algo puramente de creencias ahí. Pero en ciertos temas nosotros somos creer o reventar. Y algo pasó ahí. Cada uno puede verlo como quiera el día que lo visite. Pero bueno, pasaron cosas y por eso creo que no nos filmamos hablando abajo. Así que vamos a ver cómo seguimos el video ahora. A la respuesta de cómo llegó el templo ahí. Eh, más o menos vimos que fue como iniciativa de alguien. Pero no sabemos años, nada de eso. Lo que sí sé es que lloré un montón. Yo sé que lloro un montón, ya me han visto. Pero no lo sé, estaba ahí parado y fue como... Y todavía estoy como. Pff. No es que somos creyentes tampoco. Todo Me parece que se siente como una energía súper fuerte. Se siente. No sé. No sé cómo explicarlo, pero fue. Fue zarpado. Y ahora. Finalmente el día continúa, vamos a ir hasta el centro de Puyén a comprar unas cositas de ahí vamos a volver a la cabaña a comer algo porque ya es como media hora de almorzar y luego vamos a salir caminando desde la cabaña hasta el río de Puyén y tal vez si tenemos un poquito de coraje hasta la zona del lago también así que vamos para allá Siendo casi las 6 de la tarde y después de haber comido unas ricas milanesas de berenjena El foco está en cualquier lado de la cuenca. La idea es ir hasta el río de Puyen, que se supone está más o menos a unas 6 cuadras de acá Y tal vez con un poco de coraje lleguemos hasta el lago El lago está un poquito más lejos pero no sabemos cuánto así que lo vamos a averiguar ahorita Estamos ahora en el río de Epuyén, río que nace en la desembocadura del lago homónimo Es muy bello este lugar, muy bello, se arma como un cerradito de los árboles, el color del agua Rufina está nadando, corriendo un montón, esto es precioso, es precioso Es muy lindo, ahí, muy lindo reparo del viento, la verdad un lujo, un lujo este lugar No sé si este es el verdadero muelle municipal o es un muellecito. Allá a lo lejos se ve otro muelle, más allá como detrás de un camping se ve otro muelle. Pero hay un muelle, así que este va a ser el muelle que vamos a visitar el día de hoy. Acá está el lago de Puyen, cubierto como de una vegetación cuyo nombre desconocemos y no googlearemos porque esperamos que ustedes fieles suscriptores nos digan cómo se llama eso que crece en el agua, que también... Lo vimos en el Parque Nacional Los Alarces y nos vamos a tomar un rico matecito. Bueno gente y eso ha sido todo por hoy, vamos a emprender ahora el regreso nuevamente a la cabaña antes de que oscurezca un poco más, antes de que las nubes negras que están viniendo tal vez se conviertan en lluvia que es lo que está pronosticado recuerden darle like, suscribirse, compartir, esas tres cositas nos salen plata y nos ayudan un montón si quieren estar más al día de cómo viene este viaje, por dónde andamos, qué estamos haciendo, Facebook e Instagram es donde estamos subiendo contenido constantemente. Y por último, pero no menos importante, si quieren hacer una contribución mínima económica para que esto siga creciendo todos los días un poco más, queda el link de cafecito, 100 pesos, un litro de gasoil, más o menos, son casi 10 kilómetros. Y nos vemos en el próximo video de Chill and Create.